No me la sé, yo pienso que sí, pero no In Yeah, effect. yeah Yeah, yeah El NWF pa' Yeah uh -huh. Me quiero mar, llevar fondo de mar, mar, yeah, yeah Me yeah, yeah. quiero llevar fondo de mar, yeah yeah. yeah, yeah Me quiere dar, pero no tengo papaga. No, no, no. Ella me tiene todo mal, ella me tiene todo mal Me quiere llevar fondo de mar, yeah, yeah, yeah, yeah. Quiere llevar al fondo del bar, yeah yeah. Quiere dar, pero no tengo pa' pagar Ella me tiene todo mal, ella me tiene todo mal Estoy con la gang, sin plan, pero se está armando Estamos tomando fuera, que todo está cerrado nuestro bar favorito lo cerraron, no, no, no Yo lamentando no tener el baro pa' poder comprarlo Y poder, poder usarlo, usarlo a las 24, 24 Poder comprarte un par de regalos Poder irnos a Guanajuato no, no volver a pedir nunca nunca lo que De la otra noche me dejaste no, marcado girl. Eres una leona a mi espalda Yo parte de tu ganado, Uy. Sabes que no podemos pagar todavía Un hotel caro, ni tampoco un resorte en la bahía Pero si te quedas yo te prometo que en unos años Vas a tener lo que siempre quisiste toda la vida Andamos de flex, Rolex, segunda mano con tu ex, en medio de sexo, le están hablando Le preguntan qué quiere comer, dice que Hoy está comiendo mucho mejor que todo el año pasado, yeah soy una marca fuego con tu nombre en mi piel Soy un perro y no por las cadenas, pero sí por lo fiel No quiero borrar el caché, sé que esto suena a cliché Pero esa forma de decirte quiero ya yo la escuché Este año se sube hermano, no te digo que vayamos a estar en lo alto ni nada Pero el punto es estar subiendo poco a poco Ya verás que ya no vas a estar tomando Tony ni fumando o llorba que nos dan Amén hermano Tengo poco combos,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 con tu ex en medio del sex le están hablando yeah. Le preguntan qué quiere comer Dice que hoy está comiendo Mucho mejor que todo el año pasado yeah. Fuck yeah